Nací con un talento, el talento de crear con las manos. Y lo que puedo hacer con ese talento, realmente te sorprenderá. Arte, sí. me Me dijeron que tener dos gatos era bueno para que se divirtieran entre ellos. Ahora tengo dos gatos haciendo desmadre por separado. Uy. Y no no sé cuántas vidas me faltan, pero en cada una de ellas espero encontrarme contigo. Si tienes un gato, utiliza este sonido y fílmalo para ver cómo reacciona.